Buenas noches, sean bienvenidos a este programa Relatos Oscuros, las once de la noche en el centro de la República Mexicana, transmitiendo en vivo y en directo para toda Latinoamérica, España, parte de África, el Japón y también para la Unión Americana y Canadá. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos está sintonizando en este momento y va a pasar una noche de Relatos Oscuros. También le damos la bienvenida a toda la gente que nos ve en redes sociales como TikTok, Facebook, YouTube y nada más. También le mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en el podcast Oxlack a través de Relatos Oscuros, transmitido y emitido en la eh, red social eh, Spotify. Nos presentamos en este momento su. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cuándo? Su presentador, Oxlack Investigador y. Tenemos hoy una acompañante, una compañera, una investigadora de la botánica, la biología, especialista precisamente en plantas de sebáceas, en las plantas sebáceas de los pies, y también especialista en árboles tropicales y tropicalización de los fenómenos paranormales en Latinoamérica. Ella estudió en Cambridge y también hizo una maestría. ...en lo que es eh, la Universidad Autónoma de Argentina. Eh, ella es eh, Andrea, Andrea Ocampo. Buenas noches. Me comunico Andrea. con las plantas telepáticamente. Eso es lo que me faltó decir y es lo que nos vas a platicar esta noche. Le damos la bienvenida, Andrea. Gracias por estar con nosotros. Eh, le recordamos a la gente que no tenemos una cámara para Andrea... Porque no, importa, no, importa. no tenemos presupuesto, así que los invitamos a que nos apoyen directamente en Paypal para pagar el StreamYard y que Andrea tenga su propia cámara y no se vea tan lejana. Eh, buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches a todos. Eh, qué chévere volverlos a ver hoy aquí. Y eh, como todos los días, un tema muy interesante les traemos. Hoy es una noche especial porque les prometo, por no decirles, juro, que en todo internet, YouTube, Facebook y demás, me parece que nadie ha hablado del tema de las plantas y los fenómenos paranormales. Uh -huh, uh -huh. Eh, es ahí donde uno dice, oh, qué bien que sintonizamos el podcast Oxlack, porque ahí nos traen temas de interés y únicos, ¿cierto? Exacto, exacto. Ese O, así, oh, O. Oh. O. Interesantísimo, oh, las plantas y los oh. fenómenos paranormales. ¿Crees que tenga relación lo paranormal con las plantas? Andrea, medio plantista botánica. Pues no sé esa parte, pero sí puedo llegar a pensar que las plantas sienten. Eh, dice Luxor, esa mujer está contigo por interés. Eh, sí, de hecho sí, está por interés, porque a ella le interesa mucho estar con alguien tan inteligente como yo. Claro. Eh, ¿Dónde pues, dice? Aquí, en TikTok. Eh, pues sí, yo, yo entiendo, o sea, uno es guapo, uno es inteligente, uno es exitoso, sí, sí, sí. uno es buena onda, maravilloso. Pues claro que está por interés, claro, por el interés claro. de tener a alguien con tan buenas cartas de presentación, ¿verdad? Claro. Así que... No y eso es... les dicen a todos los que, a todos los que salen así por televisión, por las parejas, ah, está por interés, siempre se inventan algo. Exactamente. Dice, fracasaste en YouTube, dice Luz. Pobrecitos. <risa> Pobrecitos, <risa> Pobrecitos <risa> de pronto tienen problemas en su casa. No, le, no les, no les dan atención, ¿verdad? No, tienen mujer. Tienen... Sí, sí. Pero no. bueno, ya aquí ven y te entretienes con nosotros, Ahí. vamos a hablar de un tema muy de mucho interés. Aquí, muy interesante. Aquí está muy interesante nuestro amigo a lo mejor. Ese sí es muy, ese, ese tema sí es de mucho interés. Puede aprender, <risa> puede aprender algo aquí en nuestras transmisiones sí. en el podcast. Y nuestro amigo Óscar León nos mandó 20, 20 dólares. Dice Viva AMLO y aquí mi chayotito. Gracias mi buen amigo Óscar León que nos apoya con el super chat esta noche. Vamos iniciando esta transmisión y vamos a hablar de un Ahora me sorprende que Oscar no haya escrito nada sobre el tema, dijo algo sobre AMLO, pero del tema parece que nadie sabe, mm. nadie supo. Hay fantasmas, hay plantas fantasmales, hay demonios en las plantas, las plantas hablan, las plantas se mueven, las plantas tienen vida, las Nos, plantas son poseídas. Nos comunicamos con las plantas. ¿Es eso otro hay, hay muchos temas interesantes sobre lo desconocido, lo paranormal, lo inquietante, lo extraño. Sí. En esto que es el podcast Oxlack, aquí en Relatos Oscuros. Estamos iniciando ahora sí ya la transmisión en vivo y en directo. Gracias a toda la gente que se está uniendo. A Sakurita Moon, a Pedro, a Roque, a José de Wall, a Enrique Díaz Fajardo, a David Vélez, a Reynoso, un abrazo a toda la gente en YouTube, a YouTube, a Chicano Munguía también, y a Paula la Reina de los Morollos. Vamos a iniciar por ese tema de las plantas paranormales. Mira, eh, yo quisiera empezar con, con un dato, eh, sí. como, como que nos hemos ya este, puesto de acuerdo, sin ponernos de acuerdo, donde sí. yo busco como los datos históricos y donde tú buscas como los datos este, interesantes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre soy técnico, traje, tú eres Ruda, yo traje eh, sí. precisamente datos históricos y bueno nos tenemos que eh, regresar en el tiempo para poder encontrar la primera la primera pista la primera muestra de investigación con las plantas para descubrir quiénes son las plantas que son que hacen que tienen sienten tienen vida se comunican hablan bueno y esto fue en la india un hombre llamado Sir Sirhagadis Chandra Bose, colaborador, ni nada más ni nada menos, que de Albert Einstein. Este doctor Sir Sirhagadis Chandra Bose, hindú, <risa> in, in, in, inventó algo que se llamó el crescografía, o la crescografía, o el quescógrafo. ¿Sí? El quescógrafo es un, una herramienta que puede detectar eh, y grabar las, eh, los nervios de las plantas y de los animales, él le, él, le interesó, sí, él le interesó grabar eh, los sentimientos, por decirlo así, o los impulsos nerviosos de plantas y animales, y en, este, en esta rama de las plantas, por medio de una grabadora de, de, de resonancia y una grabadora de una grabadora oscilatoria, pues pudo eh, captar los pulsos nerviosos de las plantas y eh, pudo darse cuenta que éstas respondían a estímulos. Este fue el primer registro en la India con Silhagavis eh, investigando sobre las plantas y determinó que las plantas tenían sentimientos y sensaciones eh, eh, él pudo hacer en sus, eh, en sus experimentos, pudo notar cómo si él pinchaba en una planta, eh, tenía contracciones, no se movían las plantas, no se veía físicamente que la planta sintiera un estímulo pero con el eh, crescógrafo o crescografo él podía detectar podía detectar como las, los niveles que emitían los pulsos nerviosos de las plantas uh -huh. y él pudo ver cómo al pinchazo de una aguja en una planta se movían estos niveles, uh -huh. así que respondían a este tipo de, de estímulos. Uh -huh. También pudo ver cómo eh, convulsionaba una una planta al meterla en agua hirviendo y ver los, los pulsos nerviosos de cómo estaba la planta sintiendo el calor, el, el agua hirviendo. Entonces pudo ver también el estremecerse a una planta al estar eh, pues puesta en, en, en algo como es el fuego, en una situación de riesgo o al cortarle las hojas, etcétera. Ese fue el primer registro que se tiene eh, científicamente de la investigación de las plantas para conocer qué son las plantas y de aquí viene una serie de descubrimientos que podríamos catalogarlos como parapsicológicos, como paranormales. Uh -huh. Lo catalogamos como paranormales porque son cosas que a continuación les vamos a platicar y que no entran en el conocimiento que tenemos científicamente de los seres vivos. Hay aspectos de las plantas que parecen ser parte del mundo de la parapsicología. Así es. Yo tengo algunos científicos, no sé si tú también los tengas. Eh, pues cuéntanos. Hay a ver. uno que se llama Bernard Grant. ¿Sí lo tienes o no? Eh, no, a ah. ver, cuéntanos. Bernard Grant fue un biólogo canadiense que experimentó en el campo de la curación paranormal en 1920. Grant nació el 4 de febrero de 1920 en Montreal, Canadá. Asistió a la universidad, donde permaneció a lo largo de su carrera profesional. Fue asistente de investigación, conferencista y profesor, asistente Asistente. En 1985 se convirtió en profesor asociado a la Universidad de Quebec, Montreal. Se hizo muy conocido por sus investigaciones sobre el cáncer. Ya en la década de 1940, Grant se interesó en las teorías de la energía del orgón. La muerte de su hija estimuló aún más su interés por la curación espiritual. Y en 1957 conoció a Oscar Stani un refugiado húngaro que afirmaba tener poderes curativos. Trabajando con este hombre y en la década de 1960 llevó a cabo una serie de experimentos con semillas de plantas y ratones que dieron como resultado algunas de las pruebas más sólidas de un poder curativo surgido en la parapsicología. En una serie de pruebas más complicadas, todas realizadas a, a ciegas, Graham pudo aislar un poder curativo que parecía irradiar podía transferirse a semillas de plantas esta energía para estimular su crecimiento, ¿te imaginas? Mira qué interesante, eh, Andrea está hablando sobre la parte eh, curativa de las plantas. Le mandamos un abrazo al canal del KM que nos está viendo hasta Chile, mi hermano. Un abrazote, gracias por estar esta noche con nosotros. Andrea está hablando sobre cómo empiezan las investigaciones de... Pues sabemos que las plantas son medicinales, pero en este campo de la parapsicología, estaban buscando la curación a través de plantas, y esta es una investigación que realizan en 1922. En 1920, y también este hombre lo que hacía era utilizar, bueno, eh, decía que el agua, cuando él dejaba reposar las semillas en el agua, las semillas que absorbían la energía las dejaba en el agua y se las daba a las personas para curarse. Ah, ok, mm -hmm. o sea, por medio de las semillas, sí, eh, sí porque... Ahí vamos, ahí vamos, porque poco a poco vamos desmenuzando esto. Ella está hablando de una investigación de sanación en 1920 y lo que eh, voy a hablar a continuación, ya no has terminado, ¿verdad? Sí, ya. A lo que voy a hablar a continuación es, es en 1966. Por un lado mm. se estudiaba las plantas como eh, medicina, como curati curativas, y por otro lado, se estaban estudiando, investigando otras cosas de las plantas. En este caso, Clip Baxter, este investigador, este científico, interesado por eh, lo que había descubierto el, el hindú, pues realiza también un experimento con plantas y, y él pone un, eh, con el que el detector de mentiras el detector, ajá, detector de mentiras, ¿cómo se llama? El polígrafo. El polígrafo. Él ya con los, las herramientas en la época de 1900, en 1966, ya con esas herramientas que tienen el polígrafo, conecta el polígrafo a las plantas, tratando de buscar... Y te mandé la foto de él. Precisamente de Baxter. Sí. De Clip Baxter. Donde tiene una planta conectada al polígrafo. Ah, bueno, vamos a verlo. ¿no? Vamos a ver la planta conectada al polígrafo. Ah, exacto. Ahí está. Está este científico. Y él buscaba, eh, pues, seguir con la investigación de este hindú, Bose, que les había dicho en un principio, y la estimuló con agua en un, en un momento. Cuando la estimuló con agua, vio que en el aparato no registraba una, una frecuencia, no había movimiento en las ondas o en la frecuencia de las plantas al estar recibiendo agua. Él pensó que iba a tener un estímulo y se iba a notar en el polígrafo, pero no. Y entonces pensó, si la eh, expongo al fuego tendrá un estímulo y cuando pensó eso hubo un movimiento en las ondas de la frecuencia de de la planta en el polígrafo, entonces él se sorprendió porque no había hecho nada, lo único que había hecho es haber pensado lastimar a la planta y entonces ahí se dio cuenta que en las plantas, esto es investigación, esto está escrito, aquí está la foto del, del investigador, del científico, él se da cuenta de que la planta tenía estímulos y reaccionaba en el polígrafo con los pensamientos que él tenía. Si él tenía pensamientos de lastimar a la planta, la planta eh, reaccionaba. reaccionaba con estímulos y se notaba en el polígrafo. Sí, él, él pensó que, que estas cuestiones así de pensar y todo eso era casi cercano a la telepatía, ¿no? Exactamente, exactamente. Él entonces distingue que puede la planta tiene una... Eh, un sentido una característica telepática en la cual se pudiera comunicar comunicar con otros seres vivos telepáticamente entonces de ahí empieza a surgir una serie de experimentos de situaciones y de conocimientos acerca de las plantas y la parapsicología las plantas saben lo que pensamos ¿Las plantas pueden comunicarse con nosotros o los animales de una forma telepática? Sí. ¿Quieres decir algo? Lamentablemente los <coughs> científicos lo rechazaron. No fue aceptada pues su, su experimento, pero pues él dijo, no, a mí qué me importa, voy a hacer un libro que se va a llamar La vida secreta de las plantas de 1973. ¿En el 73? Y ese libro debe ser muy bueno. Fíjate, a esa estimulación de la planta le llamó la percepción primaria. Eh, es el nombre del fenómeno que él descubre, de que la planta telepáticamente hacía un estímulo cuando captaba que la persona tenía un pensamiento negativo o que iba a lastimar a la planta. Eh... Ah, bueno... Después Luther Barbank, Burbank, Luther Bar, Bur, Bar, Luther Burbank bueno. experimentó con las plantas, eh, haciéndolas crecer de manera impresionante, tan solo eh, hablándoles de una forma, eh, eh, halagándolas, mimándolas. De esa forma comenzó a experimentar con plantas, eh, algunas halagándolas y otras diciendo o maldiciéndolas. Estas palabras que emitía diariamente a las plantas, por separado, demostraron que las plantas que recibían estímulos positivos crecían en abundancia o crecían de más y las que recibían estímulos negativos se quedaban en, en, en desarrollo, no, no alcanzaban a, a ser frondosas ni a tener pues buena... Buen crecimiento. Eso eso creo que todos lo conocemos cuando la gente. Fíjate, lo sabemos, pero no conocemos el, lo que hay detrás de esto, que es lo que sí. estamos platicando. Sí. La gente dice: Ah, yo no tengo buena mano para las plantas. Todas las plantas que compro se me mueren. Entonces, eso reciben como esa energía en las plantas, ¿no? Exactamente. Y, y a la gente le dicen: Ah, tú tienes muy buena mano para las plantas. Eh, te llevas un cachito, la plantas ahí en tu casa y crece, y eh, a mí no, yo cualquier planta se me muere esto es porque ellas al parecer reciben eh, tanto la energía negativa como las palabras negativas y más adelante hablaremos de los sonidos, de las ondas auditivas eh, de la música, etcétera, pero todas estas características hablan de que la planta se estimula y crece con cuestiones positivas. Sí. ¿A ti, tú, tú, Yo sí creo eso. ¿Tú tienes plantas en tu casa? Sí, sí. ¿Adentro en tu casa tienes? Sí, sí, sí. ¿Y si sí se te dan? Tengo, tengo poquitas, pero sí tengo y me gustan. Y sí. Cuando en Muy la bien. época que tienen que dar flor, dan flor. Eh, una vez eh, sembré para hacer eh, naranjas y sí creció, que me tocó regalarla porque ya se volvió un árbol. Oye, pero ahorita ya llevas cuántos meses acá y tus plantas, qué, ¿quién les dio agua? Mi mamá me las cuida. ¿Sí? Sí, claro. ¿Segura? Sí, claro, porque si no se mueren las, las plantitas. También tengo un cactus, me gustan los cactus también. Claro. Dice, claro que los cactus sí sobreviven así, han bastante tiempo sin agua, pero sí las otras plantas. No, pero no tengo muchas, son como cinco nomás, porque sí, si no, no. No tengo muchas. Dice Álvaro que, eh, que es este que ha escuchado bastante sobre eso, Javier sí. Guillén dice, mi mamá dice que hay que hablarles a las plantas, y de hecho ella les habla como si fueran bebés, exactamente, esos son los experimentos que comenzaron a realizarse, y que dieron muy buenos resultados, eh, ahora, antes de que pasemos a otro punto, recuerdo, que cuando estuvo con nosotros, eh, Jorge Luis Zuckdorf, quien es, eh, pues, pues, eh, eh, documentalista de fenómenos paranormales, de misterios, de leyendas y demás, que trabaja para History Channel y eh, que él mencionó que había estado en el valle, eh, en el valle de Santiago, en el valle de las luminarias, en donde aparecen extraterrestres, donde está el monstruo Chan sí. y donde eh, crecieron las verduras gigantes en los años setentas. Ah, sí. Le pregunté que cuál había sido el secreto para que esas plantas o para que esas legumbres hubieran crecido gigantes. Si ustedes no las recuerdan, son, son realmente gigantes, son sí. zanahorias gigantescas. Hasta yo llegué a pensar que eran falsas porque se ve impresionante. Sí, se ven impresionantes las fotos. Si tienes sí. una foto, mándamela para que la ponga, pongamos aquí mientras platico. Eh, yo, a mí desde niño me impresionó mucho las fotografías de las verduras gigantes en el Valle de Santiago. Y pues lo que he leído, lo que investigué, lo que pude ver en documentales, es que el que sembraba estas legumbres, eh, las sembraba poniéndoles, eh, según, en una de las cosas que vi, poniéndoles como las estrellas eh, que, que son idénticas al Valle de Santiago. El Valle de Santiago son eh, una serie de volcanes, los cuales al parecer están... Eh, idénticas a la formación de cómo están las pléyades, Ay, estas madre. siete hermanas. Entonces, al parecer, él sembraba las semillas haciendo el trazo de las, de las pléyades y que por eso crecían las verduras de ese tamaño. Obviamente, mm. a pesar de que yo era niño, dije, no me lo creo, o sea, no puede ser posible sí. eso. Y sucede que era, él fue el único que pudo hacer, o, no sé si alrededor hubo más, pero que se que ese señor fue el único que pudo, aquí voy a mostrar las imágenes, hacer crecer de tamaño descomunal esas verduras, aquí sí. las estamos viendo en pantalla, y le decía a Jorge Luis Zuckdorf que si le había revelado, porque él pudo hablar con este señor, que si le había re, re, revelado cómo había hecho crecer esas legumbres, y pues que no, que terminó muriéndose, y se llevó el secreto a la tumba no saben cómo sí, hacía este señor para que estos estas verduras crecieran gigantes entonces ahora que estuve leyendo sobre esto de las plantas paranormales y de que efectivamente los experimentos de hablarles de hablarles hacen que crezcan mucho más puede ser que este señor ¿Será que les hablaba? O, o sea, ajá, o crece, sea, yo crece. creo, yo creo que les hablaba. Mira, aquí tenemos fotografías. Quizás creo, les hablaba, las sembraba bonito, o les ponía música, porque hay gente exacto, que les pone música. Exacto. ¿Mm? Exacto. Entonces, las hacía crecer quizá ¿Mm? hablándoles. Su, su energía. Su energía. Puede ser también, sí. Y, y de pronto la tierra también tenía muchos... Minerales, no. Minerales. No, porque en el mismo en el mismo terreno eso sí lo, lo ¿Sí? escuché en los documentales. En los mismos terrenos aledaños no crecían las, no. las legumbres gigantes. Solamente. Ah, entonces el tipo sí tenía su secreto. Solamente en su terreno crecían. Temas uh -huh. y exploraciones de más allá nos mandó eh, 490 pesos chilenos. Gracias. Un super sticker a temas y exploraciones del más allá, que nos apoya con sus superchats, gracias gente por apoyarnos con esos superchats, ustedes conocían este tema de las legumbres, de las verduras gigantes en el Valle de Santiago, eso sucedió en los años 70 en México, y pues al parecer, y, y fue algo que yo me pregunté mucho, ¿por qué si salen las verduras gigantes, por qué no pueden reproducir eso, a, a niveles este, del país, o sea cultivar de esa forma para tener mucho más eh, recursos claro, alimenticios claro. aunque las investigaciones también de los documentales que, que pude conocer, hablaban de que no por ser más grandes tenían más eh, proteínas o más vitaminas no, o pero, lo que tengan las plantas no, no, pero por ejemplo con una cebolla de esas o una zanahoria gigante o algo, pues come una familia entera. Ah, exacto. No tenía eh, más valor eh, alimenticio, pero, como sí. tú dices, o sea, esto servía para uh -huh. la hambruna, para uh -huh. saciar el hambre de, de mucha gente, mucha población indígena, mucha población en, en extrema pobreza en México. Uh -huh. Deja ver cuánta población en extrema pobreza hay en México. Alexa, ¿cuánta gente hay en extrema pobreza en México? Traducido de en México, 53 millones de personas son pobres, según el Consejo Nacional Exacto. de Evaluación de Políticas de Desarrollo... ¿53 Sistema. millones? Dice que 53 millones son pobres. 53 millones somos. Alexa, volumen 7. Alexa, ¿cuántos millones de personas somos en México? De acuerdo con un colaborador de Alexa Anses, actualmente México tiene 127 millones de habitantes... 127 millones de habitantes y casi la mitad, ¿La mitad? son pobres, saco. Entonces imagínate, eso podría solucionar parte. Claro. Pero no sé, no sé si aquí entra también un tema de conspiración, de que el gobierno, de que las empresas, de que la industria no, no le convenga. No, no les conviene No le convenga, exacto, producir esas eh, legumbres, esas verduras gigantes, no lo sé, es un tema que no me pueden responder, que nadie tiene alguna respuesta por ahí. Uh -huh. Sería interesantísimo investigar todavía este caso de las verduras gigantes sí. en, en el Valle de Santiago. Dice Canal del Crimen, acá en Chile hay un árbol llamado Litre. Cuenta una leyenda campesina que si pasas bajo él y no lo saludas, bota unas gotas que te producen alergia y urticaria. Uh -huh. Interesante la leyenda sí. del de, de canal del crimen de Álvaro el llamado litre allá en Chile. Ah, bonita bonita leyenda. Yo encontré algo muy interesante. A ver cuenta. Y dice, la cloroquinesis, también conocida como agroquinesis, botanoquinesis <coughs> o fitoquinesis, es la capacidad de convocar, controlar y manipular mentalmente o físicamente las plantas y la vegetación. O sea que Quizás ese hombre pudo haber sabido algo de esto, ¿no? El individuo que tenga esta habilidad puede controlar y manipular la madera, el suelo rocoso, las raíces, las frutas, las flores y las verduras, incluso el musgo, que se encuentra en el campo o en su hábitat natural. Pueden usar esta habilidad para atrapar a sus enemigos en las plantas o incluso comunicarse telepáticamente con la vida vegetal y la vegetación. La cloroquinesis es una habilidad bastante poderosa. El individuo con esta capacidad puede provocar, controlar... Ay, ah, ya, ya lo dije, ¿no? Voy a hacer flores. Bueno. Eh, la, el individuo, mira lo que dice, el individuo también puede hacer que las plantas crezcan, se muevan, ataquen o incluso se levanten del suelo. Pueden usar su poder para la defensa y el apoyo hacer que las flores y otras plantas florezcan instantáneamente, manipular las ramas de los árboles para usarlas como armas de látigo, o controlar las esporas y el polen y devolverles la vida a las plantas, hacer que broten semillas o frutas. También pueden usar esta habilidad para habilidad eh, eh, bueno, acelerar el crecimiento de las plantas. Bueno, eso ya lo dije. pero eh, ¿Cómo es que se llama? Agroquinesis, botanoquinesis, fitoquinesis o cloroquinesis. Cloroquinesis. Mira qué interesante. Uh -huh. Esto habla de eh, un poder de una persona por sobre las, eh, la especie de, de las plantas. Sí. Oye, oh, qué interesante. Claro, es como si fuera un, un enemigo de algún superhéroe que tenga poder de mover las plantas. como magneto que mueve los metales y que puede hacer como quiera cualquier metal. Sí, sí. Estas personas que tienen... Claroquinesis, cloroquinesis, botanoquinesis, cloroquinesis. podrían manipular las plantas de que te atrapen, de que salgan flores, de que crezcan, eh, eh, de que sirvan como un látigo, wow, eso está bien interesante, es una rareza dentro de los fenómenos paranormales, no había escuchado el término cloroquinesis sí. o agroquinesis, pero precisamente tengo aquí una investigación, una un experimento de Luther Burbank, que es eh, quien comenzó a hablarle a las plantas para que crecieran más, él se dio cuenta que las plantas lo escuchaban, que le hacían caso, entonces uh -huh. él comenzó a manipular un cactus, empezó a hablarle y pedirle que eh, se, deshac... se deshiciera de sus espinas, sí. que el cactus se deshiciera de sus espinas, y sucedió que el cactus eh, creció, y conforme fue creciendo, fue, eh, fue con menos espinas hasta salir completamente liso, sin espinas. Uh -huh. ¿Cómo ves? Es raro. Eso fue como una cloroquinesis. Sí, sí, sí, se puede decir que sí. O sea, él estaba experimentando, pero, o sea, ¿sabes? Es que la, la fe con lo que viene la palabra, yo creo que entraríamos a otro tema eh, paranormal o sobrenatural, con el poder de la palabra, de la energía. Si este hombre, Luther Burbank, le hablaba al, al cactus de eh, desastre de tus espinas eh, y lo creía, es como que se sí. une todo, ¿no? Sí. El poder de las plantas, eh, el poder de la palabra, eh, la fe, y que, la, que el cactus haya salido sin espinas. Y sí, esa agroquinesis. <risa> agroquinesis. Sí. sí. Sí. Pudo haber utilizado eso, o sea, no más de hablarle y él pensarlo, eh, se produjo eso. Quizás este hombre también el que hacía crecer estos, estos vegetales también, ¿no? Yo creo, yo creo que les pedía crecer que gigantes. gigantes. ¿no? Uh -huh. Qué interesante esto. Mira, ¿tienes un dato más? O tengo un sí, buen... tengo un dato Ay. muy bueno. Y dice. En los años previos a la segunda guerra mundial nuestros viejos conocidos los nazis de los de los institutos para la preservación de la raza y demás monsergas enviaron diversas expediciones supuestamente científicas a las planicies himalayas en busca de la fabulosa raíz en forma de hombre se dice que los resultados de estas expediciones fueron más que satisfactorios en todo caso las raíces recolectadas con base en un trabajo ar, arduo Paciente fueron enviadas a Berlín, en donde los laboratorios controlados por los nazis elaboraron con ellas un elixir de larga vida. Para los jerarcas del partido fue efectivo tal elixir, nadie lo sabe, pero lo cierto es que Hitler murió siendo virtualmente un anciano a los 58 años. De cualquier manera, las reservas del elixir jamás fueron halladas, con lo cual se inició aquí una nueva fase de la leyenda nazi. O sea que los nazis buscaron, o sea, ¿saben que los nazis, si esto fue real, buscaban este, tener contacto extraterrestre, buscaban sí. tener objetos voladores no identificados, sí. buscaban sí. la campana esta para regresar el tiempo, o sea, ¿sí se lo sí, creían? Sí, sí. Y dices que buscaron entonces que una mandrágora... Una planta que se llama, eh, ¿cómo fue que te dije? La planta... Ah, no. Una una raíz, una raíz con forma de hombre. Sí, yo creo que es mm. la mandrágora. Estaban buscando una mandrágora. Pero que sí. ¿qué quería hacer Hitler con una mandrágora? Pues ellos estaban tratando de que sus propios científicos, pues al, al a, a, a, a, a, a guardar esta planta, al, al trabajar esta planta, hicieran un elixir pues de larga vida. Un elixir mm. de larga vida. Mm. Dice Kiwi... El cactus llamado viejito es usado para absorber las energías bajas. O sea, si le, observe, si le absorbe las energías bajas a una persona, lo mata, ¿no? Sí. <risa> Porque imagínate, vienes con las energías hasta abajo y tienes un cactus del viejito, el viejito te mata, te, te absorbe toda la energía baja y sí, pelas. Termina, termina secándolo, <risa> seca el hombre. Eh, aquí también nos estaban hablando, eh, Rebeca Hernández decía que su abuela, me parece, que mmm, tiene un jardín muy bonito y que hacía magia con las plantas, dice, La abuel las abuelas sí hacen magia con las plantas, mi abuelita tiene un jardín en su techo y siempre está hermoso, dice Rebeca. Lisette Martínez dice, cuando abrazas a un árbol, sus ramas sus ramas se mueven de felicidad. Ahorita que dijo esto Lisette Martínez, recuerdo también otro de los datos, es que cuando los nativos americanos entraban a los bosques, antes de entrar, abrazaban los árboles eh, para de alguna forma conectarse el, el, su espíritu, ellos manejaban como el, el espíritu del lobo, el espíritu de los árboles, el espíritu del río, el espíritu de ellos, pero sería lo mismo como la energía, su energía, con la energía del árbol, con la energía de la planta, de la naturaleza, etcétera, uh -huh. para ser uno mismo, ¿no? Como dice la canción. Sí. Es decir, los nativos americanos respetaban y vivían en la naturaleza, y la misma naturaleza los acogía, los hacía propios. El canal del crimen nos mandó dos mil pesos colombianos, no, chilenos, no. un abrazo canal del crimen. Gracias Álvaro, gracias Chileos. por ese apoyo. Aprendan a Álvaro, apoyen con los superchats, gente, es para que podamos pagar el stream ya que hay que pagar 50 dólares mensuales para poder hacer las transmisiones. Así fíjense, así está la economía aquí en México, entonces apóyenos gente. Quien pueda apoyarnos con los superchats o directamente en el Paypal, oxlakeinvestigador.com, se los vamos súper agradecer. Estamos también con el tema de las aura, el aura de las plantas, también hubo personas que después con la aparición de la fotografía Kirlian, que ese es un tema también bien interesante y que me sí. encantaría tener sí. una cámara Kirlian, no sé cómo se haga, pero creo que yo busqué una cámara Kirlian y costaban como 50 mil pesos, y la, la encontré en Estados Unidos, y costaban como 50 mil pesos. La cámara Kirlian es una cámara para fotografiar el aura de las personas, ¿Se Ay. podría hacer con una planta? Sí. Exacto, y es lo que hicieron con las plantas. Eh, al saber que tenían estímulos, al saber que tenían una posible comunicación telepática, eh, estas propiedades curativas de las plantas, buscaron ahora fotografiarla con la cámara Kirlian y descubrieron que efectivamente tenían un aura, un aura eh, de diversos colores, como los humanos... Y uh -huh. podían notar cuando una planta estaba eh, en buen estado y cuando una planta estaba, pues, eh, casi falleciendo, ¿no? Se podía notar en, en la aura que proyectaban las plantas, como, la, como las personas que cada quien tiene una aura, ¿no? Uh -huh. Oye, eso es interesante para poner una planta. Una sí. cámara Kirlian, ¿dónde se puede...? Sí, <coughs> las venden, pero son costosísimas. Te digo ¿no? que encontré una en Estados Unidos y costaba 50 mil pesos. Mm, sí, son costosísimas. Y no sé cómo se haga una cámara Kirlian. Mm -hmm. eh, ese invento, fíjate, estuvo en los 70 estuvo en los 80 y desapareció. Ya nadie usó la cámara Kirlian. Eso es raro, ¿no? Cómo hay cosas que desaparecieron, como el aparato que inventó este Bosé, este Hindú, para poder identificar las, eh, pues la, cuando pinchabas una, una planta, ¿no? Todos uh -huh. estos aparatos que se inventaron en aquellas épocas y que ahora tenemos capacidad de crear muchos aparatos con mejor tecnología y calidad de aquellos y no los hay, uh -huh. o no sabemos que existen, o... Nadie está interesado ya en utilizarlos y en seguir las investigaciones. Creo que sí, hay, creo que sí había alguien que cobraba <coughs> por, por esto, por, porque las personas se metieran ahí a la cámara esta y les vieran pues, el aura. Creo que sí hay ah, por ahí algunos que cobran. De, incluso debe de haber una aplicación en el celular para, para fotografiar tu aura, pero no son son aplicaciones, ¿no? no es que sea real eh, como trabaje la cámara kirria uh -huh. tengo aquí otro dato mira dice Aníbal, soy ingeniero y desconozco de esos aparatos, me gustaría retomarlos sí, me encantaría a mí tener una conversación con gente especializada en aparatos eléctricos y mecánicos y demás, porque hay muchos aparatos en la historia que son súper interesantes para cuestiones súper extrañas y que no pasaron, se quedaron en el, en el tiempo, y nadie más los, los utilizó para los fines, en este caso, para, para normales. Okay. Bueno, de este libro, Los poderes desconocidos, que es muy bueno, dice, puede comunicarse el hombre con las plantas, y dice, la idea de que los humanos puedan comunicarse con las plantas es antigua, y comprende desde los ritos, de fertilidad prehistóricos hasta nuestros días. El científico indio de principios del siglo, eh, el señor Yadis Chandra Bose, cre, Bose. Cre, uh -huh. creía que las plantas tienen sistemas sensoriales análogos, en cierto modo, a los sistemas nerviosos de los animales. Luther Burbank, uno de los más famosos horticultores estadounidenses llegó a afirmar que podía hacer que una planta fuese como él quería utilizando solo la fuerza del amor. Exactamente es el que hizo crecer el cactus sin espinas Sí, el reverendo Franklin Lloyd de California le parecía que la oración era el mejor modo de incluir en las plantas en los años 50 afirmó haber demostrado que rezando sobre las plantas había aumentado su crecimiento hasta en un 20% aunque los científicos lo tomaron a broma, más tarde se descubrió el alto nivel de dióxido de carbono del aliento exhalado pudo haber favorecido a los vegetales. Uno de, de los puntos que hablaste ahí eh, es sobre eh, que las plantas con el rezo, dijiste algo sobre sí, el rezo. Sí, sí. Bueno, también se descubrió en, dentro de estos experimentos que las plantas podían tener una comunicación a distancia con sus dueños. Que si hacían una oración eh, mencionando a la planta de un lugar a otro lugar muy lejano donde estuviera la planta, ¿será posible? La planta, eh, eh, y eso es importante porque vamos a aterrizar en un punto aún más importante, uh -huh. eh, la planta reaccionaba a, a estos estímulos del rezo, o de las égoras, ¿cómo se llama eso cuando hacen sonidos? Eh, bueno, esos sonidos, los mantras, son los mantras, ah, los, los mantras, mantras, los mantras, entonces rezos se supone que a la planta, la planta los recibía en el lugar que estuviera, si su dueño pensaba en ella y hablaba como si la estuviera teniendo enfrente de él, es decir, pues nuevamente regresamos a este punto de la telepatía, uh -huh. de esta unión que tiene la planta con su dueño, con el hombre, con los humanos que conoce alrededor de ella, y eh, esta capacidad de comunicación que es importantísima para uno de los puntos que vamos a aterrizar más adelante, es decir, la planta a distancia, cualquier distancia, podía recibir o tenía estímulos de las personas que le emitían un rezo. Qué raro, ¿no? ¿Será posible eso? Y hay gente que le pone nombres, ¿no? A las plantas también. Sí, es que pues, es un ser vivo. Después de todo, si tienes una mascota, lo haces eh, parte de, de ti, de tu familia, el cariño, la forma en que le hablas, etc. Es una comunicación y una interacción entre seres vivos, entonces, lo mismo es que las plantas como no se mueven, no hablan, etcétera, no pensamos, no, no estamos al tanto de que una planta uh -huh. también puede tener esos sentidos, ¿eh? Qué es lo que descubrió este hindú Bosé y lo que ba Baxter, lo que Baxter sí, también sí. encontró. Déjame mandar un saludo al canal de Krim, que nos mandó 5 mil pesos chilenos. Eso, mis hermanos. Ah, miren, está apoyándonos nuestro amigo Álvaro. Échenle la mano también. Solo quería decirte que eres un gran investigador y excelente persona. Gracias por estos directos tan entretenidos. Un abrazo a ti y a tu novia. Ay, qué buena onda, Álvaro. Gracias, mi hermano. De verdad, mil, mil gracias. De verdad, un abrazote. Ojalá muy pronto podamos eh, visitarnos, conocernos, que vayamos a Chile o que tú vengas a México. Yo sé que si en algún momento se va a dar la oportunidad, vas a ver que que van a salir bien las cosas en lo que hacemos y tendremos tendríamos la oportunidad de, de conocernos de hacer unas investigaciones de hacer unas transmisiones y demás gracias mi hermana solo te mando un fuerte un fuerte abrazo bueno y lo que estabas diciendo aquí encontré otro dato y dice tienen alma las plantas depende de lo que definamos como alma si nos referimos a un concepto flexible de conciencia en el sentido de si son capaces de sentir su entorno, definitivamente sí. Son increíblemente sensitivas, mucho más que los animales, porque si lo piensas necesitan sentir todo mucho antes de, de ellos. Ya que si pasa algo, los animales pueden salir corriendo, pero las plantas no, o sea que las plantas son muy sensitivas. Y aparte, eh, si nos ponemos a pensar y no nos hemos dado cuenta, las plantas, estuvieron aquí desde el principio, sobrevivieron a todos uh -huh. los cataclismos que ha habido, sí. y a las extinciones de, como ya saben, cinco cinco formas de vida diferentes, y las plantas siguen estando aquí, pasando desapercibidas, silenciosas, uh -huh. están frente a nosotros, nos rodean, y nosotros no las notamos, ¿No? Ellos, estos estos seres, las plantas, son los verdaderos dueños del planeta, como decían aquí en el en ¿Sí? el chat. Sí. Y fíjate que esto me recuerda a una película que vimos y que por eso estamos haciendo esta transmisión, ah, sí, buenísima, ¿verdad? buenísima. Buenísima para que la vean. ¿Cómo, cómo se llama? Eh, um... Ruinas, ¿no? Ruinas, Ruinas. Las Ruinas o algo así. Es una las, ruinas, las, las Ruinas. Las Ruinas. Es una película de unos gringos que van de vacaciones a, a Cancún y estando allá, pues, eh, que los invitan a una exploración en unas ruinas mayas que están, que no son abiertas al público y yo no sé por qué otros gringos están explorando ruinas mayas que no están abiertas al público e invitan a Charpachanga a otros güeyes gringos para que vayan a las ruinas y exploren las ruinas y bueno, sucede que sí van estos gringos, ya saben, como siempre en estas películas, son, son como tres chavos, tres chavas, sí. un negro, una rubia, eh, el valiente. Eh, el cobarde, eh, el que muere primero. <ríe> el mismo, eh, los mismos este, personajes. Y el que sobrevive. Exacto. Entonces llegan a la ruina y la ruina está eh, como cubierta por plantas. No sé si ya la hayan visto, si no, quizás voy a platicar. Está en. ¿En dónde la vimos? Netflix. ¿En, en Netflix. Netflix. <ríe> ¿En Netflix? Está en Netflix. Está en Netflix. No, sí, sí, sí creo que sí. Sí, sí, está en Netflix. Ok, entonces estábamos ahí. En Netflix. Y pues se supone que cuando se suben a la pirámide, los rodean, pues los, eh, los habitantes de esa región que cuidan la ruina. Y. Y, y los tienen como, como aislados para que ellos ya no regresen a, pues, a la sociedad, que se queden ahí donde está la pirámide. No cuentes al final, porque si no, pues. Ah, ¿por qué? Porque al parecer, lo extraño de ahí son las plantas. Lo extraño son las plantas. Uno de los uh -huh. tipos, le voy a platicar esto: uno sí. de los tipos que dice, ¡ey, ey, ey, tran tranquilo, señor, señor, tranquilo! No tú todos turistas, y entonces pisa una planta, y, y... y que los demás hacen, y entonces uno de los, de los señores ahí, de los rancheros, madres que le da un balazo, y los otros corren hacia arriba de la pirámide, sin pensar que por qué lo mataron, o sea, Ajá, no, no saben no, por no qué sabe. lo mataron, pero poco a poco la historia te va envolviendo, y te va diciendo que, lo que pasa es que la planta está viva, y está interesante porque suceden cosas, como que la misma planta emite un sonido. De lo que oye de los demás. Ajá, como que capta los sonidos. Al alrededor, sí. Eso después, sí me gustó. Y después los expulsa, ¿verdad? Eso sí me gustó. Como que los imita. Imita los, los sonidos. Imita los sonidos. Y, sí, me, eso sí me, me pareció bien extraño y me gustó harto. Ajá, eso está padre porque eh, sí, es buena idea eso. Buena de que, idea, Una sí. planta que cobra vida, bueno, tiene vida, ¿no? Pero una planta que se puede mover, también emite sonidos que, que escucha de alrededor. Sí. Se sí, llaman sí. las ruinas, exactamente. Sí, bueno. Y esta planta, pues ya sabes, ¿no? Que empieza a matar a, a los, a los eh, gringos que están ahí arriba de la pirámide, los, los empieza a matar, se los empieza a comer y todo, como si fuera una, una planta monstruosa, una planta que, que puede ser violenta y puede ser peligrosa para la humanidad. Y los pobladores rodean la pirámide, le echan cal alrededor de la pirámide para que la planta no se expanda. Sal. Es, es decir, la planta está ahí. Sí. No sal. solamente en la ¿era sal. ¿La sal? Sí. No era cal? No, era, era, sal. era sal. Era sal. Ah, ok. Yo di sal yo. Creo que la era. sal no era porque la seca, algo así, no sé. Pues es como o la cal, ¿no? Que la, quema. La, la cal quema. Sí, pero creo que era sal sal bueno, sal o, o, o cal, le echaban ahí para que la planta no pasara de ahí de las ruinas, y como habló hace rato Andrea, de este poder que te, tuviera una persona de poder manipular las plantas, ¿qué tal? ¿qué tal si pensamos, y las plantas están en evolución, y en algún momento puedan ser de bastante peligro para la humanidad, como esa planta sí. peligrosa de las ruinas, ¿no? sí. También tengo unas cosas ahí bastante interesantes, y es que eh, unos científicos, no sé, ¿me, ¿lo puedo decir? Sí, sí. Claro. Eh, unos científicos, eh, dice, eh, un grupo, de, ah no, aquí, unos investigadores han logrado conectar una planta carnívora a un brazo robótico, o sea, lo que tú decías era de que ¿Qué tal en el futuro? Pues sí, terminen hablando las plantas o algo así, Ajá. pero es lo más interesante es que están conectando las plantas a dispositivos eh, tecnológicos como celulares o brazos robóticos y todo esto. Y dice, los investigadores han logrado conectar una planta carnívora a un brazo robótico y estimularla para que recogiera un trozo de alambre y lo más impresionante es que sí lo hicieron. Y dice... Un grupo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Singapur han desarrollado un dispositivo capaz de enviar señales eléctricas hacia y desde plantas. Exacto. Está, volvemos al invento de Bosé, de este hindú, que pudo ser un aparato para ver los niveles de estímulo de las plantas y después con Baxter que le pone el polígrafo y que puede Ajá. ver los estímulos. Y entonces a alguien más se le ocurre que sí. Si conectan a la planta a un tren eléctrico, de esos trenes de juguete eléctricos, y la estimulan sí. con música, con palabras, con pensamientos, la planta en cada estímulo arrojará energía, uh -huh. energía que producirá el movimiento del tren, y los, el tren se movía con el estímulo de la planta, la sí. planta hacía que el tren se moviera. Sí, sí, sí. Y, ¿no? y yo sí le creo al del polígrafo porque sí, mira. Y dice, eh, desarrolló su dispositivo, bueno, estos, estos, eh, estos científicos desarrollaron un dispositivo de comunicación con plantas colocando un electrodo conformable, una pieza de material conductor en la superficie de la planta, eh, usando un adhesivo suave y pegajoso conocido como hidrogel. Con el electrodo adherido a la superficie de la trampa para moscas, los investigadores pueden lograr dos cosas, captar señales eléctricas para monitorear como corresponde a la, a, la, a la planta a su entorno y transmitir señales eléctricas a la planta para hacer que cierre sus hojas. Sin embargo, las señales eléctricas de las plantas son muy débiles y solo se pueden detectar cuando el electrodo hace un buen contacto con las superficies de la planta. Las superficies peludas, cerosas o irregulares de vegetales dificultan que cualquier dispositivo electrónico de película delgada se adhiera. Eh, dice... Eh... Los investigadores también conectaron la Venus atrapamoscas a un brazo robótico y a través del teléfono inteligente y el dispositivo de comunicación estimularon su hoja para que se cerrara y recogiera un trozo de alambre de medio milímetro de diámetro. Espérate, paso la foto. Ajá. Ahí está la foto. De la planta. De, de la planta agarrando Ajá. el pedacito. De... Y, el... y hay video, ¿no? Hay video... Sí, hay foto, hay video, dice. Donde se ve que este, este, este brazo cierra la planta Ajá. Y, y, y se ve que sí funciona y todo. Mira, dice Rebeca Hernández, aguas con las plantas, porque también hay una película de que las plantas y los árboles sueltan algún químico para que el ser humano se muera. ¡Claro! claro. Las plantas podrían atacarnos. Hay, y hay, nos darían el hay varias mar. plantas que botan... A ver, vamos a, a recibir la llamada y ahorita vamos con... Que las plantas son nuestras enemigas. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Tu mismo amigo. amigo. Ah, ¿mi, mi, mi mismo amigo. John Galindo. Ah, John Galindo, ¿cómo estás, John Galindo? Bien, bien, la pureza, el tema de plantas, ¿eh? Eh, Te escuchamos súper, súper lejos. A, a ver no, si. Hola, hola. No te escuchamos. ¿Listo? ¿Listo? No, a ver, yo tengo. ¿Bajo el volumen? Sí, eh. sí, sí. Bajo a, un ver. Poquito. a ver, habla, habla. Ahora sí. Hola, hola. Ahí, ahí mejor, ahí ya te escuchamos mejor. Hola, hola, hola, hola. Ahí está mi hermano. Cuéntanos, qué un Galindo, ¿cómo estás? Eh, sobre, sobre las plantas carnívoras están hablando, yo siempre he querido una planta, este pero miré un dato aquí en internet de que la experimentaron pues así dándole de comer dulces y cualquier cosa y que hasta los dulces se comen las plantas carnívoras. Ah, ¿sabes? ¿sí? Ah, sí, yo, yo también quería una planta carnívora. Yo igual también. ¿Dónde podemos conseguir esas plantas? Pasa que es el clima, eh, por el clima de, uh -huh. no es que tengamos plantas carnívoras este, acá en el centro de México. ¿Dónde vives tú? En Baja California. Hay, hay una página de internet donde creo, tú ah. buscas ahí y ahí es una una página de internet donde se, se venden venden las plantas por internet. Oh, ¡Órale, órale! Puedes uh -huh. conseguir una para tenerla ahí cuando come dulce yo, pues dale un dulce. ¿sí? <risa> no, un mosquito. No, da. sí es cierto, sí es cierto. Pues sí. Ahí lo tiene y los, con los ácidos que tiene la planta, pues lo, lo deshace, ¿Sí? ¿no? Ajá, ándale. La betacura es eso? Curada sobre las plantas carnívoras. Sí, sí, sí. Y también le sirve para atraer a las moscas, yo creo que el sí. dulce. Ajá. De hecho, eso. Ah, está está bonito el tema. Hay unas plantas carnívoras que para atraer a las moscas, pues, secretan un Una... olor así como de perro muerto. Sí. Órale. Oh, para llamar la atención ¿no? de los insectos. Exactamente, sí. Para que se acerquen las moscas. Oye, oye hay otras plantas que no se le acercan los insectos, ¿verdad? ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo? No hay, es... plata, hay plantas que incluso se comen a, a ranas o a ratones, porque estas plantas que son carnívoras también... Tienen una especie como de trampa en embudo, eh, que son, son, son largas, y entonces ahí caen las, las ratas o los o los sapos o las ranas no salir. y ya no pueden salir. O sea, uh -huh. Entonces, hasta esas criaturas tan grandes las puede comer una planta carnívora. Órale, órale, como acá mi, mi abuelita tiene una planta, y va que dicen eso que les hablan y bonito para que crezca bonito. Y si es cierto, pues mi abuelita le hablaba bonito. Y Ajá. una vez se la rompieron. Y pues estaba triste mi abuelita y le empezó como que a cuidar, a limpiarla y acomodarla. Y se puso bonita en la planta. Y siempre la limpiaba, pues. Y me dijo una vez: No, es, esas plantas venenosas, dice. Porque no se le pueden acercar los insectos, pues ni las hormigas, ni, ni las moscas, pues ah, que las mataban. Sí. Pero pues yo no sé qué onda con esas plantas, no sé qué planta sea venenosa. Sí, hay, hay diferentes tipos de plantas. Eh, eh, tantas, o sea, mi, millones de especies de plantas. A lo mejor fueron, son nuestros senseis, ¿no? de esta de, de la Tierra, las plantas. Pues como yo estaba hablando, puede ser que a lo mejor la extinción del hombre venga a través de las plantas, nos tienen rodeados y, y no les tomamos eh, mayor atención. Sí, cierto. Sí. Este, como hablando de, de, de plantas, pues yo fumo marihuana y pues... Es con la única planta que me conecto, pues, o se conecta ya okay. conmigo, no sé. Ok, sí, más adelante hablaremos precisamente de la comunicación entre las plantas y el humano, y pues ahorraremos uh -huh. ese tipo de, de plantas también más adelantito. Ok, hermano, saludos, a y... Bye. Dale pues, mi hermano, saludos, que estén muy bien. Igual. Adiós. Bye. Dice Tucancabro, Ox, el árbol hipomana hipomane macinella, el manzanillo, hipomane macinella, que crece en América Central y en las islas del Caribe, resulta tan tóxico que incluso tocarlo puede resultar, pues, sí, hay árboles y plantas que te, sí. que te, este, te sacan ronchas, ¿no? Sí, sí, sí. La ortiga es una de las más conocidas, que si la tocas te, te enroncha, te da un chingo de comezón, pero mira que hay gente que dice que lo, es muy extraño con la ortiga porque dicen que si tú le tienes miedo y la tocas, Ajá. sí te da. Ah, sí. Pero si hay gente que no sabe, la toca y no. Ah, no les pasa sí. Nada. Si mira, no, se sienten el miedo de la persona. Exacto. Por eso, los, por eso los, les saca. A eso vamos, a eso vamos. La planta es telepática. O sea, si tú la tocas sin miedo, sabiendo que, que no va a pasar nada, sí. La puedes tocar y sí he visto gente que la tocan y no. Pero cuando le, le hacen así con miedo, eh, sí le saca ronchas de la piel. Exacto. Uh -huh. Exacto lo que eh, han descubierto todas estas personas, de que cuando pensaban hacerle un daño a la planta, uh -huh. la planta respondía. Uh -huh. Pero solo pensándolo, ¿eh? Sí. Pensándolo. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola. Saludos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿quién habla? Yeah. Emanuel, háblanos un poquito más fuerte, no te escuchamos, escuchamos lejos. ¿De dónde nos hablas, Emanuel? ¿Ahí me escuchas? Ahí mejor, mucho mejor. ¿De dónde nos hablas? Ay, a ver, un momento. Perdón, ahora sí. Ahí está, ¿de dónde nos hablas? Sí, sí me escuchó? Sí. Ah, mira. Eso, eh, ahorita que andamos hablando de las plantas, eh, me resultó... Este, curioso porque hace hace un tiempo este, me pasó una cosa bien chistosa, que con una planta a la que le tenía mucho cariño yo, yo desde chiquito, Ajá. resulta que yo, ten, que en mi casa había un, una mandarina, un árbol de mandarinas, sí y pues yo, yo le tenía mucho cariño al punto de que toda la, todas las mañanas que siempre, todas las mañanas, yo pasaba por ese esa, mandarin, esa mandarina, y le, y le, y le tocaba las hojas, porque según yo era para la buena suerte, Ajá. y en los sábados yo yo agarraba una mandarina y me la llevaba para desayunar, Ajá. Y, y conforme fue pasando el tiempo y perdí esa, esa costumbre, ¿Sí? el, la mandarina fue, ahora sé que, el, que el fru, los frutos fueron así, más grandes y más eh, amargos, ahora sé que fue, ¿Mm? se convirtieron en unos frutos incomibles. Ok. Y, y las frutas, eh, ahora sí que no... Eran, pues ahora sí que unas frutas incomibles, pues no, no se podían comer, eran amargas. Entonces, pasar de ser unas mandarinas chiquitas, bonitas y de bonito color, a ser una fruta enorme y, y, y asquerosa, ¿no? De, de hecho, a veces llegaban a hacer amarillas y... y a, de hecho, me acuerdo que una vez salió una con no, no alcanzó a crecer y se hizo o se colmó y hace poco la terminaron cortando fíjate qué qué chistoso que conforme yo fue perdiendo ese el cariño a la es, planta esa, el cariño a la planta se, ella como que se resintió y sí, las ya. hojas se fueron haciendo más de color más cenizo de tener un color brillante y bonito se hicieron este, feas y secas y, y al punto de que ya no creció el árbol se, se apagó completamente el árbol sí se, hizo, se vino para abajo aquí uno de y no era un árbol ¿Anda? sí aquí uno de los puntos que tenemos es sobre el suicidio de las plantas que eh, se descubrió también que la planta puede pues eh, secarse por sí sola a pesar de que les dé el mismo la misma luz del sol, que les caiga la misma agua, que tenga el mismo tra el trato, eh, estas también pueden suicidarse como los animales o como las personas, y la investigación mm. que se realizó para esto, se, se preguntaban si era por estímulos, si la planta se suicidaba por, por, por sí misma, mm. por conciencia misma o por estímulos, es decir, de no estar recibiendo estímulos positivos, o de ser abandonada o olvidada sí. ella decidía eh, quitarse la vida sí sí y fíjate entonces, aquí un punto ¿sí? chistoso que en mi casa todo cada segundo día se arriesgan las plantas ajá es un día sí y de, por qué? y uno no a veces es uno sí y, y dos días no y por qué es este que y un día no y conforme yo fui perdiendo ese contacto con la planta, pues, se marchitó, como quien dice, y no era una planta vieja, porque ahora sé que yo tengo 25 años, y esa planta fue plantada uno o dos años antes de que yo naciera, no no era muy vieja la planta. ¿Y por qué dejaste de creer a la planta? Pues, ahora sí que como eran, este creces que yo tenía de, de chiquito cuando yo cuando yo estaba nacido pues, este, recién pues, que tenía como 3, 4 años 5 años, yo iba con esa, con esa planta porque me, me fascinaban a mí todos los cítricos y llegaba y le, le aga, a veces agarraba yo unas, unas hojitas y las ponía debajo de la cama pensando que era de la buena suerte y era el único árbol que de verdad le tenía cariño que de hecho ese árbol lo plantó mi abuelo antes de que de que muriera. Pues ahora Muría sabes. Cuando yo tenía do, dos años y lo plantó, Creo que serán cuatro o cinco años antes de que yo naciera. Pues ahora sabes que si no tratas bien a una planta, a un árbol, pues se puede desvivir en solo. Sí, hace rato que andabas diciendo que, que pueden este, leer los pensamientos, pero hasta ahora sí que hay que este ser amigas de ellas porque uno, uno nunca sabe si en, en un futuro que evolucionen eh, se revoquen contra nosotros por el puro pensamiento. Exacto. O pueden ayudarte. Ahorita voy a hablar de un caso muy interesante, de cómo una planta puede ayudarte en un tema tan complicado como un asesinato. Sí. De hecho, hay una película, creo que se llama Contagio. Tu... El chat me corregirá que es de, un, de una de una situación en que, que un, o sea, un hombre va por ahí y las plantas comienzan a soltar un virus que comienza a matar a toda la humanidad, pero en Estados Unidos, y al final eh, comienza a pasar, se acaba el brote de esa pandemia en Estados Unidos y comienza en Francia, en China, en Japón, eh, porque salen las noticias y todo porque... Comenzaron a maltratar las plantas. Sí. O porque empezaron a maltratar, maltratar a las plantas. No la he visto. Sí. sí. la hemos visto? Y por eso se revelan. Sí. Y de, de, al punto en que el protagonista comienza a hablarle a una planta de plástico. Ajá. diciéndole estoy de tu lado, estoy de tu lado. Y la mujer con la que lleva, tarugo, es una planta de plástico. <risa> Ok, ¿cómo se llama entonces la, la película? Creo que se llama Contagio, tal ahí tú, el chat me corregirá. Bueno, vamos a buscarla, entonces trata de la venganza de las plantas. <risa> pues sí. te verla porque eso sí no lo he visto. Muy bien, oye, este, ¿cómo se llama tu grillito? Eh, no sé, yo no, <risa> lo tengo aquí de, de rumi. Sí, <risa> muy bien mi hermano, te mandamos un abrazote, gracias por la llamada, y pues qué lástima que, que tu árbol se murió, porque le dejaste de tener sí. cariño. Sí, de, de hecho ahí en mi camioneta siempre traigo una ramita que, que, que le cortaron, que era la ramita de la que siempre cortaba el naranjo, el, las mandarinas, perdón. Ajá. Y entonces le agarré tanto cariño que de ya sé dónde agarraba yo las mandarinas y fue donde corté la yo la ramita para no, para no olvidarme de esas costumbres que yo tenía desde chiquito. Y también pasa eso si eh, traes una planta nueva y la empiezas a querer más, es como celos. O sea, también eh, en, las, sí. in, en las investigaciones y experimentos encontraron que las plantas podrían tener celos. Sí. Sí, fíjate, hace un tiempo vi un, un dato que, que decía que las plantas sienten empatía porque hay eh, cuando un árbol se cae en una tormenta, eh, ¿saben cuándo se cae un árbol? Porque entre ellas, ah, con las raíces, a, hacen llegar los nutrientes a al, al, las raíces del árbol caído. Entonces, como dice como poniéndole un suerito eh, intravenosa, entre las raíces. Ajá. Ah, ok. Y ¿Lo reviven? Sí, como otro, como tratando de que no se muera, como de que no se les viva, ahora sí. Órale. Uh -huh. Sí, pues está cabrón. O sea, son seres vivos. Sí. Y no sabemos sí. mucho de ellos, ¿eh? Sí. Eh, hace, hace tiempo yo también vi el, los otros que andaban comentando de que les... De que les pusieron una, unos aparatos de, de esos los que te ponen en el, en el cerebro para medir tus lecturas encefalográficas, creo que se dice, y les acercaban unos encendedores y reaccionaban. Sí, ajá, exacto, reaccionan, tienen sentimientos o sentidos y también, eh, ¿cómo se llaman? como te hacen así? Pues bueno, sienten, las plantas sienten. <risa> <risa> sí muy bien mi hermano pues te mandamos un abrazote gracias por la llamada saludos al grillo dale gracias un abrazo y hey. hey, luego te cuento otra cosa que me pasó con una con una aplicación un, un murciélago, una aplicación ah pero no. es otro tema si sí, otro tema ah okay. ok muy bien mi hermano claro que sí vale, bye bye, bye. Rebeca Hernández dice algo bien interesante, el Chechen y el Chaca son venenosos, Ah, es, son, es un veneno y antídoto, en la península de Yucatán encontrarás especies endémicas de árboles y plantas únicas, entre ellos estos dos árboles con una historia muy peculiar, se dice que por cada árbol de Chechen encontrarás uno de Chaca muy cerca de él, mm -hmm. es como los gemelos. La, los gemelos uh -huh. que según te echan el flojo en Colombia se le llama flojos no, no sé qué es, qué es un gemelo, son dos gemelos, un gemelo uh -huh. es bueno y otro malo se supone uh -huh. un gemelo te puede causar un dolor y el otro gemelo te lo puede quitar uh -huh. son como poderes de gemelos uh -huh. que luego hablaremos uh -huh. Uh -huh. y eh, acá sucede lo mismo son como dos árboles como gemelos el chechen y el chaca o sea, que son, siempre están juntos. Y uno es venenoso y el otro es el antídoto. ¡Ay, qué raro! ¿Cómo ves? Qué extraño. Interesantísimo, ¿no? Sí, ¡Qué raro! Sí, Hablando del tema que decía él, mira, mira una historia también que me acordé, y es que mi mamá siempre... También le gustan las plantas, ¿no? Uh -huh. Y un día trajo una planta muy bonita, pero pues nunca daba flor, nunca... Era una planta que daba flor. Y ahí lo tenía, sola, alejada de las otras plantas. Y un día le dio por traerse otra planta y la puso al lado de esa que estaba sola y esa planta tenía flor, ahí Ajá. en el momento que la otra tenía flor. Y mira lo, lo increíble que, que fue que al mes a esa planta que no le crecía flor le creció por tener a la otra al lado con flor. ¿También le creció una flor? ¿Mm -hmm. Tampoco. poco? Sí, o sea, nunca daba flor, no se le daba la gana a la planta por estar que, sola, y el, y el día, día que... que le trajeron la otra, la otra planta con flor, como que se le pegó también eso el de la flor y también creció, o sea también sacó, una sacó flor. su propia flor, pero pero junto a la otra, o sea no estando sola ¡Wow! Mm. Esto está de miedo, es que son estamos hablando de que no solamente tienen poderes psíquicos sino inteligencia Sí. estamos hablando sí, de que pueden tener inteligencia las sí, plantas Sí. aquí ah, ah, también yo encontré un dato sobre que eh, la, en los experimentos que se realizaron voy a la, a la parte donde pusieron música a las plantas para que crecieran con más abundancia para que tuvieran frutos, para que sacaran flor precisamente y dicen que eh, un experimento de estos que hizo Bosé, que es este hindú eh, uh -huh. que se dedicó a investigar las plantas, les tocaba música a las plantas mientras una danzante hacía su, su baile eh, y frente a las plantas por las mañanas todas las mañanas entonces de, también determinaron que la danza eh, eh, lo estaban la estaban, haci estaban haciendo la danza en lugar de la música porque él pensó que si con las ondas las plantas mod se modificaban él quería ver entonces qué pasaba con las vibraciones por eso puso a una mujer danzando todas las mañanas para las plantas y que a mm -hmm. partir de ahí se puede entender por qué en las antiguas culturas habían tipos de danzas para la agricultura no es solamente de vamos a bailar para que el dios mande buenas cosechas mm -hmm sino que en realidad estaban haciendo vibraciones. O sea, era una, una, una música específica. Ajá, o vibraciones uh -huh. al danzar para que las semillas brotaran de una uh -huh. manera, de una mejor manera. Uh -huh. O sea, las danzas no es a lo güey de ¡Ah, pinches indios bailaban ahí para que Dios les mandara! Como para que hicieran llover también, ¿no? Sí. Era específico. No, era, era o, o se maneja en esta teoría que por medio de las vibraciones, las semillas podían resultar de mm. mucha mejor cosecha. Mm. Interesante. ¿Sí? Sí. Tengo algo también muy, muy interesante. A ver. Te voy a mandar al WhatsApp un video de una planta que le ponen música y baila. ajá Ahí está. A ver, ¿es un video? Se llama de Desmodium Motorium. ¿Es de YouTube? Sí. Ah, no, yo lo grabé, yo lo grabé. Ah, era de Era de Facebook, pero entonces no lo puedes cargar. Y ahí lo grabé. Ok, vamos a verlo. Y bueno, para este amigo Josué o eh, Jonathan que nos, me está escribiendo desde, desde todo el día, me escribió en el WhatsApp que quiere que lo entreviste, que porque tiene que revelar cosas de Agwits ah, que es de vida o muerte, eh, no estamos en el tema, no estamos en el tema, mi hermano, y pues lo que quieras decirnos, mándanos un audio y lo ponemos luego, pero pues ahorita estamos con las plantas, ¿sale? Luego ahí te entrevistamos a ver qué tanto quieres decir. Bueno, vamos a ver, ahora sí. Hola, y cuento la historia, se llama Desmodium motorium, y se ha hecho famosa porque sus foliolos laterales rotan arriba y abajo cada tres o cuatro minutos. Ah, caro, caro. Una velocidad inusual en la que algunos han querido ver una pauta de movimiento que se ha comparado con la, la ah. alternancia de las tres posiciones de, no sé... Dice, a ver, a ver, a ver. En, en palabras más claras... Dice que se mueve sus ramas ajá. en unos sentidos y otros en otros sentidos, según la música y no sé qué. Oh, a ver. Según la música, ¿se mueve en la planta? Sí. A ver, vamos Se llama a ver. desmodium desmodre, motorium. Desmodium sí. motorium. motorium. A ver, ¿Por? vamos a ver. Incluso cuando pones a toda velocidad el video, sí, ya se ve que se mueve bien. Ah, todo, sí? sí, vamos a ver. De arriba se mueve. Ay, perdón. <risa> perdón. Vamos a ponerle mood porque no quiero que me pongan copy y no se puede hacer más acercamiento, ¿verdad? No. No. Es lo que quería hacer, acercarlo más, pero bueno. En un principio vemos que sí se mueve, ¿no? Y ahí ahí puedes mover el video rápido. A ver, vamos a ver, vamos a mover el video Para rápido. que veas que se. Que no, sea, no, nos no, no puede ver. Ay. Pero vamos a ver. Mira ahí. las hojitas de arriba. Mira, eso sí, vi... sí se movió. sí se movió. ahí se ve que se mueve. Ahí también se movió. O sea, sí se mueve. Mira, mira, tiene movimiento, sí. sí hay no hojitas arriba, hay hojitas pequeñas arriba que se mueven, mira. Sí. O sea, se mueven arriba y abajo, no con el viento. O sea, son, hacen Sí, así. se hacen, hacen un movimiento brusco. Mira, mira, sí se mueve. Oye, pero ¿no sé, se, ¿no será una planta como que se mueve? O sea, ¿no será por la música sino que se mueve? La planta se mueve. Ah, ah. Y si la quieren buscar, se llama Desmodium motorium. Y, la, y hay varias... Y la, como que la planta es así, se mueve. O sea, ¿la planta se llama Desmodium? Sí. Eh, y se mueve, sí, se mueve. ¿Y se mueve la planta? Uh -huh. Oye, sí. Eh, como la planta que vimos el domingo, ¿no? Que fuimos a, a Malinalco. La planta esta que se mueve sola, ¿cómo se llama? Ah, uy, no, ya no me acuerdo. Es la no, dormilona, uno, uno, la dormilona. Que no la toca. La dormilona. Pero ¿no? esa es la que uno toca y se cierra. Y se cierra, ¿verdad? Esa es muy bien, bonita. Ajá, sí. está muy bonito porque ahí puedes ver que las plantas también tienen movimiento. En la dormilona la, la tocas y se cierran sus, sus hojas, ¿verdad? Sí. Está bien bonita. No sé, la alguna vez han visto esa planta, la más le tocan tantito y se cierra. Sí, es bien bonita bonita. Bueno, entonces hablando de música que le ponen a las plantas, aquí tengo una investigación sobre la música de las plantas, por si la gente pensó de ¿y qué hago si le pongo música a mi planta? ¿Qué tal si le pongo rock, que es como que lo más común, ¿no? Aquí dice, eh... <coughs> <coughs> dice eh... En el siguiente experimento se usó la música de radio, un grupo escuchaba una estación, ah, ah, les voy a dar el contexto, pone a tres grupos de plantas, eh, un grupo de plantas con música neoclásica, un grupo con música de rock, y un, una planta, me parece que sin música. Ese es el contexto del experimento. Vamos a leer lo que resultó. Eh... Durante la primera semana las petunias... No, en el siguiente experimento se usó la música de radio. Un grupo escuchaba una estación donde se tocaba música de rock. El segundo grupo escuchaba música semiclásica. El tercer grupo no escuchaba nada. Durante la primera semana las petunias que escuchaban rock no florecieron, pero las que escuchaban clásica dieron seis botones. Después de dos semanas, las plantas que oían rock se inclinaban lejos del radio y su crecimiento era defectuoso. El otro grupo se inclinaba hacia el aparato y tenía unas hermosas flores mucho más grandes que las del grupo que no escuchaba nada. Uh -huh. En un mes, las plantas que escuchaban rock murieron. Aunque los resultados eran asombrosos, el grupo del doctor Roman decidió probar nuevamente con un grupo de plantas, puesto que pensaba que esa prueba no era suficiente, pero obtuvieron los mismos resultados interesados por los trabajos del doctor Roman, biólogos de otra universidad de Estados Unidos, llevaron a cabo experimentos similares, llegando a idénticas conclusiones, es decir, se murieron con el rock, las plantas. Ay, ah, yo pensé que iban a vivir. Pues es que los rockeros piensan que sí, que el rock que el de, de pronto es muy ruidoso, entonces no. En cambio, con la música clásica, como que sí les gusta. A mí me gusta el rock, pero, pero no los defiendo a muerte, ¿no? Y pues ahí tiene el resultado, las petunias se murieron con el rock y las otras con música semiclásica. Eh, es más suave. Más es bonita. más suave, entonces, sí tiene que ver la vibración, el, de el sonido. Sí, la, vibración, la vibración del sonido, de pronto sí. Y Exacto. las que estaban en silencio, ¿qué? Estaban... Este, crecieron menos que las que escuchaban clásica. Ah, bueno, pues. Ah, entonces ya saben, póngale en... A los árboles, música clásica, a las flores, música clásica. O sea, sí sería interesante hacer este experimento con reggaetón. O sea, esa es la prueba definitiva que todos quisiéramos conocer. ¿Qué pasa si a, una, a, a un grupo de plantas le pones reggaetón? Crecen así torcidas. ¿Crees que crezcan torcidas? Yo creo que con el rock... Eh, yo creo que Yo, creo que, creo que, no crece, ¿no? Yo creo que esa planta que tú nos enseñaste, que les pu le pusieron rock, se movía porque, así de, ya no aguanto. Eh, se sí, la obligaban a... Ya no ah, aguanto. Quería salir de ahí, no Exacto, podía. exacto. Tengo otra. A ver. A ver, dice, una planta de interior maneja un machete a la perfección. ¿Cómo, cómo, cómo? Una planta de interior, o sea, dentro de, una, ah. de la casa, una planta de, que es para dentro de la casa, maneja un machete a la perfección. Una idea loca, pero muy útil para demostrar los impulsos eléctricos de las plantas. Hizo un, un investigador, de David Bowen, no <risa> ya que los sensores dentro de sus nervios, ya que a los sensores dentro de sus nervios colocó pequeñas marcas para manejar un brazo robótico que controla un machete. De esa forma, durante el día la planta mueve el arma de manera inusual. Y dice el investigador, el sistema utiliza un microcontrolador de código abierto conectado a la planta para leer señales de resistencia variables en las hojas de la planta. Usando un software personalizado, estas señales se asignan en tiempo real a los movimientos de las articulaciones del robot industrial que sostiene un machete. Es, esencialmente la planta es el cerebro del robot que controla el machete y determina cómo se balancea, golpea cor o corta e interactúa en el espacio. Y tengo el video. O sea, ¿sí? que la planta corta con el machete. A ver. ¿Sí? Sí. A través de qué? ¿De estímulos? un software. ¿De un software? Sí. Ah, o sea que hicieron que la planta fuera como un robot. Hicieron que la planta fuera un robot. Ahí está. ¿Lo descargaste o tengo que buscarlo en YouTube? Está ahí en YouTube. Oh, y... Sí, porque no lo puedes descargar. A ver, vamos a ver en YouTube. Vamos a abrir esto. Vamos a quitar esto. Déjame compartir esto. Gracias a... Ale Shuki, Ale Yuki, gracias Ale Yuki, ya ni el Max, mi hermanazo que nos mandó 20 pesotes al Bien. superchat, mañana, mañana ni el Max, mañana está tu, tu guía. Y yo le he acordado y no. No, <risa> pasa que está estábamos esperando que cayeran otros paquetes para enviar y que los enviáramos todos juntos, para no estar yendo un día cada día, y entonces ya... Ya cayeron los, los otros paquetes y entonces mañana se hacen los envíos. Por eso, mi buena Aniel Max, no creas que no nos acordamos de ti. Sí. Al contrario, nos preocupamos porque te teníamos que dar la guía el lunes. Y bueno, va a tener que ser mañana, pero gracias por comprendernos. Ale Yuki nos mandó 125 pesos. Gracias, mexicanos. Gracias, Ale Yuki. Nunca había eh, donado a Ale Yuki. Yo creo que le gustó esta transmisión, ¿verdad? Mm. Eh, sí. Muy bien, vamos a ver, entonces... El YouTube, la planta machete. La planta machete. Ah, órale, a ver, vamos a ver. Compartir. Ah, compartir pantalla. Planta machete, vamos a ver. O sea, pero, ¿la planta está respondiendo al software? ¿O...? Oh.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 Esencialmente, la planta es el cerebro del robot que controla el machete y determina cómo se balancea, golpea, corta e interactúa en el espacio. Ya, el movimiento que está haciendo lo del machete no es el movimiento que indica el software, sino es el movimiento... De, que, lo, de las la, vibraciones de la planta. Que la planta estuviera mm. mandando, ¿no? Uh -huh. O sea, vamos a ver aquí, aquí podemos ver si son... Este, hostiles o no, y mira. Pero sea, ahí ya estamos a, a un futuro de que las plantas nos desmachen. Se revelen, ¿no? Mira, aquí dice: aquí se mueve así como diciendo, a mí me la. En mí lo que dice. A mí me la pelas con este. Sí, que este perrito, guárdamelo ahí, tómale, perro. Sí. Toma. Échame Te corto agua. La <risa> <risa> Te corto los tomates. Y sí, háblame o sea, bonito <risa> dice aquí uh, tu Cabra. perdona por insistir pero está bueno oh, si gustas poner un video de Dross sobre lo oh, qué sonado. Uy, sonado. sobre lo que comentaba de los gritos de las plantas dura cinco minutos se llama los gritos por dentro oh. no, sa no sabía oh. Dross Dros habló sobre los gritos de las plantas mm. oh eh, mándame el link en Whatsapp mi hermano, para poder ponerlo por favor, mándanos el Whatsapp pues interesante eso de, del robot, uh -huh. el machete, sí. gracias a José Flores, Francesco, qué buena onda José Flores, gracias gracias, gracias, eso hasta más animosos, mira, hasta vamos a entrar al terreno más misterioso de las plantas, a lo desconocido a lo extraño, a lo que no pudieran imaginar, y es que en las investigaciones que se realizaron sobre esto de las plantas, también se llegó a la conclusión de que los eh, eh, ciclos lunares, de que el electromagnetismo, de que el ambiente y de un número de situaciones, incluso en posición de los planetas, etcétera, esto uh -huh. las, las plantas lo, lo reciben, lo resienten, como la marea del, del mar con, lo, con la luna. Uh -huh. Y también sabemos que en la luna también condiciona ciertas actitudes del hombre. Cuando la luna está en ciertas fases, el hombre actúa en, en, en, con, con instintos, es decir, como la naturaleza, sí. estamos conectados. Entonces, al descubrir que la plant, las plantas también están conectadas con la luna, y que las plantas y que la luna también está conectada con el humano. Y que las plantas con el humano y el hombre con el hombre, la mujer con la mujer. El, ah, esa fue la, la universal Esa ¿verdad? fue la, ¿Esa universe, fue la ese no. Ese no. <ríe> ok. Entonces, en esta tríada en este triángulo, se preguntaron, ¿puede haber un tipo de comunicación a partir del hombre y la planta? Sí. Quizá por medio de la luna. Sí. Es decir. Esa, esa pregunta quedó abierta. Y después eh, sucede que en 1971, a partir de esta pregunta, pues viene una pregunta más allá, sabiendo, y regresamos a te acuerdas que si se le rezaba una planta de una de un estado a otro estado, de un país a otro país, la planta podía recibirlos sí. el estímulo. Sí. Bueno, teniendo todos estos datos que esta noche les hemos dado y uniéndolos, lo siguiente fue que puede que exista y que sirva la planta como un medio o el medio para la comunicación extraterrestre. ¿Por qué? Porque la planta se puede comunicar o recibe estímulos o recibe mensajes a distancias muy lejanas solamente por la parte telepática que ésta tiene y eh, que ésta recibe estímulos del pensamiento recibe estímulos de ondas recibe estímulos de diferentes formas entonces cuando estaban haciendo lo del radiotelescopio que era esta comunicación, que estos mensajes que se le enviaban a los extraterrestres y que estaban esperando la respuesta por ondas que vengan del espacio extraterrestres, pues se les eh, ocurrió hacer un experimento. Llevar a un grupo de plantas al desierto de Mojave y dejarlas en el silencio absoluto para ver si recibían o eh, eh, con el polígrafo y con estos, eh, estas herramientas ya de detección de estímulos, a ver si detectaban ciertas ondas desconocidas. Mm. Resultó que hubo estímulos y que se fueron registrados en el aparato. Entonces los investigadores dijeron, ok, no hay sonido, mm. no hay aire, no hubo eh, absolutamente nada que hiciera que la planta, tuviera un estímulo pero puede ser algo el electromagnetismo algo del planeta que haya hecho que se vieran estas gráficas ¿Qué hacemos ahora bueno pusieron a las plantas dentro de un recipiente de plomo para sellarlas completamente de cualquier fenómeno natural y cuando sellaron todo esto las dejaron y más adelante las plantas volvieron a emitir un estímulo y ese estímulo ¡Ay! se cree que pudo haber sido ondas que venían del espacio, que las plantas recibieron el estímulo, el estímulo, el estímulo, entonces eh, se tiene, o sea que atravesó el plomo, exacto, como que eh, estos, estímulos ya, estos estímulos ya no venían de la naturaleza en la que vivimos sino que venían Ven de, más allá. de esas ondas que puedan atravesar los planetas con las dimensiones uh -huh. o el espacio y las plantas eh, reaccionó a estímulos es decir, recibió ondas uh -huh. a pesar de que estaba en un bloque de plomo recibió ondas Ay. entonces se tiene por ahí eh, presente de que por medio de las plantas se pudiera encontrar un mensaje extraterrestre teniendo a las plantas como receptoras claro. como los radiotelescopios pero ahora las plantas como receptoras y faltaría decodificar esos sí. esos estímulos para poder saber si eso que llegó tiene algún mensaje Claro, yo sí creo que se pueda, porque si las plantas reciben lo que uno piensa, Ajá. pues imagínate por qué no puede hacer eso, sí, puede ser lógico. Exacto, entonces, uh -huh. fíjense hasta dónde llega lo sobrenatural, lo paranormal con las plantas, hasta la posibilidad de ser el vínculo de comunicación con mensajes uh -huh. extraterrestres. Sí. Padrísimo, ¿no? sí. Y funcionará una planta igual, ya dice que se llevaron plantas ahí fuera de la Tierra, ¿no? Ah, ok. Fíjate que eso no investigué, pero pues claro, sería interesante la investigación de las plantas en el espacio recibiendo estímulos, ¿y qué clase de estímulos? ¿Cómo, sí. ¿cómo interpretar cada estímulo, no? Sí, sí, sí. Eso sí si eso es de dolor, interesante. Sí. Si es de dolor, si es de ansiedad, si uh -huh. es de preocupación, si es de cariño. Dinos otros datos de las plantas porque tengo otro dato igual de interesante que este. Otro dato de plantas. Sí. A ver. <ríe> Dice un dato, aunque los humanos nos cueste percatarnos, las plantas son capaces de comunicarse a través de señales, olores, señales olorosas, perdón, señales olorosas, visuales, auditivas, químicas y eléctricas. O sea que las plantas sienten todo eso. Sí, exacto, por eso creo que son como un vínculo para poder recibir cualquier estímulo, cualquier onda, cualquier sonido, cualquier, cualquier cosa. Eh, dice, plantas del periódico Jurásico todavía están vigentes en nuestro tiempo, dice José Flores. Bueno, hace rato les dije que eh, una planta incluso podría ser de mucha ayuda en un caso criminal. Ah, sí, eso está interesante. Cuéntame. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que este eh, investigador, Cliff Baxter, que fue quien descubrió que las plantas podrían recibir estímulos telepáticamente, hizo una serie de experimentos. Uno de esos experimentos fue muy interesante porque puso a dos plantas de la misma especie en un cuarto vacío, y entonces invitó a seis amigos. Uno de los amigos debía entrar a ese cuarto. Y por medio de, de un mensaje que le daban, él tenía que cortar la planta, que destruirla, quemarla o hacerle algo. Uh -huh. Y así sucedió. Este hombre entró y a una de las plantas, le hizo todo eso, la cortó, la quemó, la destruyó. Y después lo que resultó fue que hizo pasar a cada uno de, de los invitados. Y le pusieron, le pusieron el sensor a la, a la planta que quedó viva, le pusieron el sensor, y cada que pasaba una persona, veían si reaccionaba, si tenía un estímulo. El resultado fue que a cinco de ellos no hubo ningún estímulo cuando se presentaron frente a la planta, pero cuando se presentó quien había destruido la otra planta, la planta viva comenzó a dar estímulos, mm. es decir, indicaba quién había sido el que la había destruido, oh. a la compañera. Oh. En este punto, entonces, si entrara a una investigación criminal, una planta chismosa. podría la planta mm. identificar ¿Quién fue mm. el asesino? Claro. ¿Cómo ves? No, no uh, sabía está interesante, ¿verdad? ¿no? no sabía que hasta ya llegaban las plantas. Está ¿no? cabrón, o sea, está sí. cabrón las plantas. Lo único que les falta es moverse. Hablar. Porque nos <risa> podrían destruir en cualquier momento. Moverse, sí. Pero hay un árbol que sí lo hace. ¿Que se mueve? Sí. Voy a. ¿Lo, ¿lo cuento? Sí, déjame leerla aquí. Chris Flores dice, en las montañas blancas de California yace un pino que se cree tiene 4,853 años de vida. Oh, ¡Wow! ¿4,000? 4,853 años de vida, me ¿Dónde? gustaría ver. Es decir, que en las montañas oh. blancas de California. En los árboles que son gigantes, ¿no? Van a evolucionar las plantas Oxlack con ADN humano. Ay. Es que si el humano ya está haciendo experimentos con plantas como de, como las que vimos de robótica y demás. Sí, están ya uniendo plantas con robots, o sea. Sí. Sí. ¿Qué tal si los robots cuando se rebelen utilizan las plantas para conquistar ah. el planeta? O sea, sí. no, estamos haciendo o creando nuestra propia destrucción, de hecho. Sí, pues el hombre siempre ha sido muy curioso y no se queda. Con, con ya saberlo lo, lo, lo, lo, lo común quiere ir más allá sí. entonces ya agarraron las plantas mira hay un árbol que dice que es el árbol que camina y dice, se trata de una palmera que supuestamente camina la socratia exor exoriza. exoriza esa palmera crece en las selvas tropicales de Sudamérica y América Central. Es un árbol que mide entre 15 y 20 metros de altura y 12 centímetros de diámetro. Pero puede llegar hasta los 25 metros de altura y los 16 centímetros de diámetro. ¿O sea, un árbol que camina? Sí. Dice, este tipo de palmera camina debido a sus raíces aéreas que la ayudan a medida que el suelo se erosiona. La Socratea exo exoriza produce nuevas y largas raíces que buscan tierra sólida que pueden alcanzar hasta los 20 metros. O sea, se erosiona el suelo y dice, ay, aquí no me gusta. Y me empieza a sacar las raíces y no se va de un lado serio, a otro. Empieza a caminar. Sí, entonces ya te paso imágenes para que veas las raíces. O sea, son, es súper extraña. Órale, entonces tenemos fotografía de ese árbol que camina. Sí. Vamos a ver. Se sale de la tierra y, y sí, prácticamente empieza a moverse. A ver, vamos a ver. Obviamente no rápido, ¿no? Pero sí pasa, sí, claro, pasa claro. de un lado a otro. Claro. Mira, ahí está. A ver, vamos a ver. El árbol que camina. El mira, el... mira, las raíces son largas, largas, como... Este es un verdadero end el Señor de los Anillos. Este se va a O sea, no, moviendo. Tiene un tallo, no tiene un tallo completo, sino es como hartas raíces, así. Como... ¡Oh! Ese árbol, ¿dónde está? Dice, en las selvas tropicales de Sudamérica y América Central. Mira, dice Jordi, el niño Polilla, en el desierto de México también existe la Stenocereus eruca, o también conocida como cactus errante, se supone que también camina. Uy, mira, Uy. ahí hay otra foto donde está también... Se ve, parece, mira eso. Ah, mira. Mm. Oye, sí parece hasta como un animal, Un animal, ¿no? sí. Sí parece como Y sí, un se animal. traslada de, una, de, un, de un lado a otro. No más, está acá, mm. ¿no? Está viva la, la, la planta, esa sí camina. Claro. Qué interesante el mundo de, de las plantas. Sí. Eh, hablando de la comunicación con seres extraterrestres, quiero aterrizar también otra idea aquí ya entre nosotros, podría entonces quizá la planta tener una com comunicación intradimensional, si las dimensiones existen, las plantas podrán comunicarse entre dimensiones, aquí eh, esta pregunta va porque nos podemos ir al terreno de las plantas que llamamos alucinógenas, pero que en realidad, como muchos de los chamanes dicen, o como los ayahuasqueros dicen, la planta, la naturaleza, te habla cuando la, la consumes, uh -huh. será una forma de comunicación, eh, el que estas este tipo de especies de plantas, Hagan con las personas que sea una forma de comunicación. Es que cuando tuvimos aquí al chamán, bueno, no al chamán, a, a nuestro amigo de la ayahuasca, uh -huh. decía que era como si la planta le hablara, o sea, que sí le hablaba sí, la sí, planta, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí. Y que nosotros pensamos que es como un alucín, que es un, que estamos alucinando, que nos afecta la mente, etcétera. Pero. Él dice que la planta te habla, también los, los nativos, los antiguos este, chamanes y demás, al comer el peyote o, o los hongos, pues eh, se comunicaban con los espíritus, se comunicaban con la naturaleza. Te mostraba visiones. Eh, visiones, el, incluso visiones del pasado, del visiones del futuro, futuro. exacto. ¿será que la planta, al ser consumida, eh, pueda hacer este proceso en el que se comunique el hombre y la planta y pueda mostrarnos esas otras dimensiones, esos otros conocimientos? Sí, pues, los indígenas, ¿no? ¿Pensaban eso? Pues claro, los, los indígenas que tenían una relación muy, muy estrecha con las plantas, las conocían. Que la misma naturaleza te hablaba, entonces. Exacto, y, mm -hmm. y los chamanes no, no cualquier persona consumía ese tipo de plantas, no. solamente eran personas... Personas que tenían un, un alto nivel. Algo, de espiritualidad, espiritualidad. de lo que sea, mm -hmm. de comunión con la naturaleza, Exacto. y podían interpretar los mensajes. Exacto. A mí me da mucha curiosidad eh, estas estos alucines que tienen las personas que consumen ayahuasca o, ch o chayote, digo este ¿cómo se llama? peyote eh, no lo haría la verdad no lo haría, me da mucho miedo el no tener control o no tener conciencia de lo que estoy haciendo, no sé si pierdas la conciencia y hagas cosas no sé, no quisiera hacer eso pero me gustaría que como si fuera una película poder ver las alucinaciones de esa gente que consume ayahuasca o consume otro tipo de plantas. Sí, sí. Y poder de ahí eh, hacer una investigación sobre si es una me un medio de comunicación entre las plantas y los humanos o por qué sucede esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es, es muy interesante, es muy extraño a mí se me daría y desconocido. Miedo, eh, meterme esas de o sea, es que uno sabe que llegue a ver, ¿no? O sea, a mí sí me daría miedo eso. Sí, a mí también me daría miedo. Porque dicen que hay unos que ven cosas chinas pero que hay otros que, que ven cosas feas, ¿no? Sí, no dicen algunos que, que no están. Algunas oh, no. veces no es tan bonito el viaje. <risa> Exactamente. Uh -huh. Y más, por ejemplo, sí si, si ellas, como vimos acá, eh, son telepáticas, ¿qué tal si tú hablas te de la planta antes de que, de que te la consumas? Venga? Sí. Sí. No te haga pasar un mal rato. Un mal rato. Uy no. Gente que vomita, que se siente mal, que no sé qué. No. O sea, sí. no sé. Yo no sería capaz. Dice, si yo tomo cristal y también veo cosas. Dice, no soy nadie. Los multiversos interdimensionales. Eh, aquí en Oaxaca sí está eso de los hongos, son plantas de poder, plantas de poder, no es un juego, dice Kiwi. Eh, pues ves lo que hay en tu interior, dice Francisco Salas. ¡Ay no, qué miedo. Lo que se extrae de los árboles y plantas se usa para la medicina natural, Oxlack. Sí, eh, obviamente nos faltó hablar ah, mucho. Ah, sí, increíble, también eso, eso nos faltó de las plantas que curan, ¿no? Exacto. Hasta que tengan eso, las plantas para curar nos faltó el tema de las curaciones por medio de plantas, uh -huh. eh, yo creo que va a tener que ser en, le, en una segunda, segunda parte, en donde también nos faltaron sí. pues la criptobotánica, la criptobotánica que habla de especies de plantas extrañas, y también nos faltó hablar de las leyendas sobre plantas, es decir, es todo un mundo, son muchos temas, es muy interesante, muy amplio todo esto, y sí. eh, pues Qué bueno que quede que, que tanto tema para segundas partes. Sí. Espero que esta les haya gustado, que la verdad fue emocionante poder leer uno de los temas que muy poca gente puede hablar o que conoce. Tuvimos que investigar en diferentes fuentes, no solo en internet, más bien nos guiamos con libros y con revistas sí. ya antiguitas y a mí me dio mucho gusto haber aprendido hoy sobre plantas y sobre todas estas cosas que se hablan sí, sobre sobrenatural, ¿no? sobrenaturales. Es bastante, sí, es bastante extenso sobre las plantas, pero sí, muy interesante. Ahí te mando una foto Ajá. de una planta que me gustó mucho y hasta bien, bien raras y bien bonitas. A ver, vamos a ver la Ahí planta les, rara. Se les manda a todos un besito. Ah, wow, mira. <risa> un besito. Se llama Psicotria Elata. Psicotria elata? Uh -huh. Eso me suena como a que está en Filipinas. Y es de. Puras besitos. Wow, Una planta que manda besitos. Oye, es que si lo ves, bonitas, son ¿no? igual a los labios, ¿no? Sí, mira, sí. Igual a los labios, Wow. Dice, eh, buenas noches a Imotepa Andrew, la besucona, dice Andrew. La besucona, sí. ¿Así le llaman la besucona? No, no ¿verdad? <risa> digo yo. Dice Carlos que se mira venenosa. Sí, seguro, porque hay unas muy bonitas, pero... muy. O sea, imagínate... Imagínate que veas estos labios ahí en la planta y que le quieras dar un beso y que sí sea venosa. ¿Eh? Uy, sí, ahí sí da miedo. Sí. Uh -huh. Y me, me quedé también esta noche con la idea de que si las plantas decidieran exterminarnos, y como dijo no, Rebeca, creo que dijo, que pudieran soltar sustancias nocivas para el ser humano, así como suelta, eh, bueno, que es el proceso de, del oxígeno, también pudiera soltarnos, pues, eh, algo nocivo para nuestra salud, para, para nuestra vida, y en cuestión de, de horas, las plantas, si se pusieran de acuerdo y soltaran sustancias dañinas para el hombre, nos exterminan sí, enseguida. Sí, sí, sí. De una. Y creo que si hay plantas así con, con cuestiones así bien tóxicas. <risa> Pues imagínate, si una de esas plantas tóxicas eh, muta y puede mutar a todas las demás para que saquen ese tipo de sustancias, nos valimos madre, gente. Como la, la flor cadáver ¿no? La flor cadáver es la que bota el olor más hediondo, inmundo, asqueroso del mundo. O sea, como un muerto. Sí. O sea, te imaginas donde una planta de esas se revele y bote una sustancia así pero tóxica. Exacto, qué, qué feo, las plantas nos pueden exterminar en segundos, que nos preocupamos que por las ratas, que por las cucarachas, que por los simios, y nadie se ha dado cuenta que las plantas nos tienen agarrados de los huevos. <risa> Hasta con machete salen. Sí, no manchen, las plantas mm. es lo más peligroso que existe en este planeta para nosotros, desde mañana aventamos napalm en todos los bosques y selvas. Mañana nos organizamos y renacemos en napalm para hacerle la guerra a las plantas. Voy a salvar este mundo. <risa> <risa> Vamos a dejarnos sin de plantas. Bueno, Después, pues ¿cómo sobrevivimos? <risa> No, no es cierto, ¿qué tal? si ahorita me están escuchando, son telepáticas y la madre no, no es cierto, plantitas. Y las plantas de tu mamá, que por la noche. <ríe> están jugando, plantitas, ¿Te tranquilas. ¿Te es cotorreando, diría tú. Se te meten así por la boca y la nariz como en la película. ¿Sí? <ríe> Ay, no, entonces Como en la película esa de las ruinas. De las ruinas. Vea la película de las la la ruinas. ruinas, está en Netflix y es sobre una planta una planta diferente. Una planta peligrosa. Muy chévere. Muy bien. ¿Quieres despedirte? Sí, me despido a todos. Gracias por haber venido hoy. Eh, a Jordi, a Oliver, a Yandro, a Carlos B, a Lizeth Martínez, a Eddie, a Imotep a Charlie Paola, eh, a todas, muchas gracias por, a todas y todos por estar hoy aquí. Gracias a todos, los queremos mucho, espero les vos? haya gustado mucho. Mm -hmm. Este, este programa, este podcast, vamos a seguir teniendo temas interesantes para todos ustedes, Bye, con Angel. mucho cariño, gracias a toda la gente, si quieren apoyarnos en Patreon, por favor apóyenos. está ahí www.patreon.com, Oxlac Investigador, suscríbanse, eso es para ayudarnos, ayudarnos a que podamos seguir teniendo estas transmisiones, a, que, a crear contenido, y pues a, a acompañarnos cada noche donde estén si están trabajando si están acostados si eh, están aburridos si se sienten solos aquí estamos juntos para platicar temas pues muy interesantes en este segundo eh, en esta segunda temporada de relatos oscuros con nuestra este experta todóloga andrea ocampo y su mañana, fiel amigo mañana ya vendrá otra versión de mí entonces a ver, mañana que soy <risa> mañana tendremos otro tema se los comunicaremos en todas nuestras redes sociales y también en Patreon, por favor échenos la mano en Patreon, suscríbanse ahí en Patreon, eh, vuélvanse parte de esta comunidad de la Legión Oxlack. los queremos mucho bye, descansen, Dalia. hasta mañana Bye Leslie, bye Dalia y el cumbión dice Rebeca <risa> Hasta mañana, gente. Allá. Ah. Adiós, gente. Nos quiero mucho. Qué bueno que dices. Se, se me olvidaría. ¿eh? Bye, gente. Descansen. Gracias. Gracias a toda la gente que estuvo acá en TikTok. Nos vemos en todas mis redes sociales. Bye. Hasta mañana. 10.45 de la noche o 11 de la noche estaremos por aquí con un nuevo tema tú lo sabes tú lo sabes Maussan